De Castellón estamos convencidos que los datos ocupan un lugar principal en la transformación digital, gracias a la implantación lenta de las tecnologías digitales, sobre todo en los entornos rurales y el desarrollo de aplicaciones como Smart Village, que buscan aportar conocimiento para difundir productos y servicios que son genuinos, que son propios de estas zonas y para reducir también la brecha digital entre sus moradores creando las condiciones óptimas para vivir y para emprender. La información depositada en estos datos nos servirá también para contribuir a conocer las necesidades de los habitantes de estas zonas contribuyendo, como digo, a dar satisfacción a las mismas y lo que es más importante para darles oportunidad de una buena planificación y promoción de los lugares eh, y servicios donde ellos están radicados e impulsar soluciones, reitero, para llevar a cabo eh, emprendimientos y solventar problemas más acuciantes de estas zonas. En el caso que nos ocupa, me gustaría destacar el papel protagonista eh, que adquieren también las diputaciones como gobiernos locales intermedios, y prestadores de asistencia técnica a municipios de menos de 20.000 habitantes para favorecer el uso de los medios electrónicos y conseguir un modelo de gobierno abierto para la prestación de estos servicios en la mejoría de la calidad de la vida de las personas y de los servicios garantizando su sostenibilidad, pero sobre todo para fijar esa población en estos entornos.